Berriro, Gaurco egun Oneta, Berriro, Irmoquis, salatu berdugu Gule Gubelequín, y Charmen Ori, Escunza, Acordio Aren, Principio en contra Doanes, Eta, Baitare, Gure, Principio en contra Daoel. Y es un primer aviso a navegantes. Nosotros y nosotras estamos dispuestos y dispuestas a afrontar contradicciones, a dejar pendientes algunos debates en pro del acuerdo educativo que pensamos que, si se aplica de forma correcta y fiel al espíritu y a la letra del mismo, puede ser una palanca de cambio y de fortalecimiento de la escuela pública y de lucha contra la segregación escolar. Afrontar contradicciones sí, pagafantas no. El software libre es el que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los centros escolares, para todos y cada uno de los centros escolares de una red actual, dual y segregadora y mantenedora de las desigualdades sociales, que es el que tenemos ahora mismo en Euskadi. Datuen babesa, babestendú, software askea, merkea da. Eta baita ere ekologikoagoa, baita ere zubirautza teknologikoa, babesten edo bermatzen duen sorguat bakarra. Eta horrez egatik, berriro diogu, Google ekin den akordio hori, guzti guztioiek urratzen dituela.